Se les da toda esperanza Se les asegura un futuro Los engañan fácilmente Son ricos políticos ...que engañan, ricos políticos que engañan, aquellos que se bañan aún en un río, porque no tienen aún comodidades, que tallan a golpe de hacha las tablas que se convierten en sus casas... Alguien seguro que les defenderá, o al menos pregonará que lo no hace. Pero pasan años y años sin que nada, sin que haya quien esa miseria deshace. Se le da toda esperanza. Se les asegura un futuro Los engañan fácilmente Son ricos políticos que engañan muy fácilmente Colchones de brazo y brezos Con ruidos de paja seca deben dormir con los ruidos y con olores secos de paja seca gente, gentes que se engañan pensando en un mundo nuevo mundo nuevo de esperanzas mientras se mueren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 Se les asegura un futuro. Los engañan fácilmente. Son ricos políticos. Que engañan. Son ricos políticos. Que engañan.